Conor, para tu dron. Bueno, ayer hice un vuelo fabuloso. El Mavic Mini 2 me sigue dejando boquiabierto, Me parece que es un dron fantástico, fantástico, fantástico. No he tenido ningún problema. Las actualizaciones que ha habido a mí no me han dado ningún inconveniente que solíamos tenerlos con el Phantom, con el Spark, con el Mini, con los drones de JI, con algún Mavic. Eh, hecho la actualización hice un vuelo y tengo un video de la actualización cómo voló, cómo grabó, como todo y ayer hice algún, algunas cositas por ahí para hacer algunas fotos para, para el Instagram, para Facebook para el grupo Tudron eh, en, en todas partes en Telegram y la verdad, increíble no estaba la luz como yo quería, porque cuando cayó el sol, la hora dorada, lo que pasó fue que eh, se nubló un poco, pero pero más allá de eso anduvo, anduvo notable, y, y la verdad que son unas fotos que, que están bárbaras bárbaras, esta por ejemplo, hice un, un tema 360, la verdad es que quedó buenísima. Lo que digo de la luz es un atardecer casi noche, pero ha, ha estado bien, no tiene casi grano, la foto está perfecta, la parte de luz que el sol se oculta en las montañas quedó bárbara, la verdad. Esto sería buenísimo si no hubiera estado esa nube y hubiera bañado todo con, con la luz del atardecer, ¿no? del ocaso. Pero bueno, pasa lo que pasa, yo ya manejar las nubes ya es lo que me faltaba. Así que nada, está la foto en, en Facebook para los que quieran, en Tu Drone, en los dos grupos, en el canal y en el grupo de, de Facebook, en la página y el grupo, perdón. Y y ahora voy a ver el material que quedó en, en la micro SD del, del Mavic. Y lo voy a subir, voy a hacer un video corto. Hice algunas grabaciones, estaba el tráfico pesado con el tema del turismo. Estamos deseando que el turismo vuelva a sus lugares de origen. Pero faltan dos meses, o sea que nada. Y, y brutal, brutal. Una imagen brutal, la ¿verdad? Me encantó. Esta es... Tengo este tipo de fotos más iluminadas, pero esta vez, esta foto me gustó mucho, sobre todo estas nubes que están con el viento, ¿vale?, haciendo de sur a norte, y, y acá el cielo despejado con el, con En fin, este drone es fantástico. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque entramos en el consumismo de lo que vemos, o sea el que tiene un canal de YouTube que, que ya vive de eso o está ganando mucho dinero con eso eh, lo que le pasa es que las tiendas o él mismo va trayendo todo lo nuevo y es normal, va mostrando lo nuevo pero tú que ya tienes esta bestia, no necesitas comprar nada nuevo no necesitas filtros, no necesitas nada cambiar de dron, no necesitas gastar y tener cinco drones en mi caso tengo un montón de cámaras, por ejemplo, y tengo un montón de drones. Pero porque tengo un canal y yo estoy con esto. No trabajo de otra cosa que tratando de sacar este canal adelante. Entonces no es el caso de un particular o de alguien que tiene un canal por subir algo, tener cantidad de drones y hacer un gasto excesivo en drones. Salió inclusive ahora, por 300 euros tienen el Mini SE, que es algo que hizo DJI para abaratar la cantidad de stock que tiene y sacárselo de encima. Y me parece que es un buen momento para la gente que quiere un dron bueno, bueno, que pueda hacer estas cosas, puede hacer fotos esféricas, puede hacer panorámica, puede hacer de todo con este dron. Me parece que es un buen momento. No necesitan otro tipo de dron, es súper y más que suficiente. Ya te digo que si sos... Un particular que para lo que quieres para turismo, con un con un Mavic Mini y 300 euros de inversión, tenés todo: tenés cámara, tenés el dron, lo podés utilizar como cámara. Si tú estás de vacaciones y estás en el suelo, descendés el dron y haces grabaciones con el dron. O sea, no es necesario gastar en un montón de cosas y cuando te vas a algún sitio llevar una mochila llena de productos, porque con uno solo basta. Les voy a dejar el video y seguimos suscríbete al canal, vamos muy bien de suscriptores, de 90% que escucha el suscríbete se suscribe uno, pero ese uno es el que va sumando, sería bueno que la gente entendiera que un canal de YouTube se mueve por suscriptores, el algoritmo, los que están detrás de YouTube trabajando, Google, se mueve por la cantidad de movimiento que hay y los suscriptores es una parte de esa cantidad de movimiento, entonces no cuesta nada darle eh, suscribirse y ni les digo de like, tengo videos de 8000 visualiz visualizaciones y que, con felicitaciones y todo, inclusive el que me está felicitando no da like y no se suscribe o sea es básico, es gratis y no molesta nada, estás suscrito a un canal, a ti no te pasa absolutamente nada, no te molesta de nada, nadie se entera de nada, te suscribes al canal y lo único que haces es apoyar a los, a los creadores de contenido, ya sea yo o cualquier otro canal, Pasás por cualquier canal, por LTecnic, por, por Willy Fox, por cualquier canal que pases y se agradece siempre, tengan 2.000 suscriptores o 60.000, que te suscribas a todos los... Creadores de contenido, nos es útil eso. Cono, tu dron, Thank mm -hmm. you.